Calcula el trabajo que hay que realizar para levantar los siguientes cuerpos desde el suelo hasta una altura de 50 centímetros. Nos plantean dos apartados, el A, un cuerpo que pesa 800 newton, y el B, un cuerpo de 800 kilogramos de masa. Bien, pues vamos a plantear eh, como si fueran problemas diferentes. Pues tenemos por un lado el apartado A. Vamos a dibujar la situación. Tenemos un cuerpo. Que nos dicen que tiene un peso que vale 800 newton. Y queremos levantarlo desde una posición A hasta una posición B. Que nos dicen que está a una altura de 50 centímetros. Pues lo primero que voy a hacer es poner estos centímetros en metros. 0,5 metros y ya lo tengo en sistema internacional. Bien, ¿cuál va a ser el desplazamiento de la fuerza que va a levantar este objeto? Bueno, pues el desplazamiento va a ser el vector que va desde A hasta B, así que esto de aquí sería el desplazamiento. Bien, para levantar este cuerpo de... que está recibiendo una fuerza que es el peso, tengo que ejercer una fuerza. De signo contrario al peso. De sentido, perdón, sentido contrario al peso, que vaya hacia arriba. Así que tengo que ejercer una fuerza que podría ser esta de aquí. Esa fuerza en módulo, es decir, el valor, la intensidad de esa fuerza tiene que ser igual al peso en cuanto a intensidad. Así que ya tengo cuánto vale esa fuerza que tienen que ser 800 N. Hay que fijarse para saber si el trabajo es positivo o negativo el sentido de la fuerza y el sentido del desplazamiento. En este caso, el sentido de ambos es el mismo, así que el trabajo de aumento ya sé que es positivo, es mayor que cero, eh, y lo puedo calcular. Bueno, pues el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento, y como tengo todos los datos, pues ya lo puedo calcular. Así que son... 800 newton, porque había dicho que tenía que ser igual al peso, multiplicado por el desplazamiento, que son 0,5 metros. Así que el trabajo son 400, y el trabajo, igual que la energía, se mide en julios. Así que el trabajo que tengo que realizar con esa fuerza para levantar el objeto... Tiene que ser de 400 julios. Con esto ya tengo el apartado A. En el apartado B, en vez de decirme el peso directamente, lo que me dicen es que la masa del objeto es de 800. Kilogramos. ¿Qué es lo que cambia respecto al apartado A? Pues lo único que cambia es el peso, que ahora en vez de dármelo directamente lo tengo que calcular. ¿Cuánto vale el peso? Pues el peso vale la, el valor de la masa por la gravedad. Así que son los 800 kilogramos multiplicado por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y esto me da kilogramos. 40 newton. El problema es exactamente igual que antes, solo que ahora, en vez de haber eh, un peso de 800 newton, el peso es de 7840 newton, pero la resolución es exactamente igual. El desplazamiento va a ir hacia arriba, de un punto A a un punto B que está a una altura de 50 centímetros, que son 0,5 metros. Y tengo que ejercer una fuerza hacia arriba que tiene que ser igual en intensidad al peso para poder levantarlo. Así que esta fuerza pues tiene que valer 7840 N. Por lo tanto, el trabajo como el sentido del desplazamiento de la fuerza es el mismo. El trabajo tiene que ser positivo. Así que el trabajo es fuerza por desplazamiento y vale 7840 N. Por el desplazamiento que habíamos dicho que valía 0,5 metros. Y esto es igual a 3.920 julios. Y con esto ya tengo lo que buscaba.